Me haces falta tú, mi rosa de cristal, me haces falta tú, mi niña, solo tú, me haces falta como al aire, como la presencia de Dios, pues bien sabe el universo que me muero sin tu amor, me haces falta tú, mi rosa de cristal, me haces falta tú, mi niña, solo tú, caminando por el mundo, Mil errores cometí. Pero quizás el error más grande fue creer vivir sin ti. Me haces falta tú, mi rosa de cristal. Me haces falta tú, mi niña, Solo tú. Hoy que el tiempo ha transcurrido y en mis brazos tú no estás, no me queda más remedio que volvértelo a gritar. Me haces falta tú, mi rosa de cristal, me haces falta tú, mi niña, solo tú. ¿Y qué me importa lo que digan, que murmuren, qué sé yo? Si tú sabes bien mi vida, que estoy perdiendo la razón. Me haces falta tú, mi rosa de cristal, me haces falta tú, mi niña, solo tú. Caminemos por el mundo en completa libertad, puede ser que en el camino, encuentres felicidad, pero a mí, me haces falta tú, mi rosa de cristal, me haces falta tú, mi niña, solo tú.